Ya casi ni me permito deprimirme. Tristezas y malezas, cuses para descubrirme. Yeah. Antes debía destruirme, acercándome a oasis que solo existen para mentirme. Ahora siento que floto, pero sin tirar esos grilletes que casi me vuelven loco. Los llevo con nosotros, le digo a los que tuvieron que aguantar mi terremoto. Mi amor por el arte es tan intenso como la traición ante tus ojos de un amor. Tan instintivo, tan tenso Que pasa de darle al cuerpo Transmuntas como el dolor Quiero sentarme a mirar la mía. Entrarlo en rolo Darle un beso en la vejilla Y solo por protocolo Escuchar su vida no es lo que le cuenta todo Enlazar con el chakra de su ombligo Dar vuelta a los polos A noche es de las estrellas Pero hoy le pertenece a los focos de la calle El arte es de los que saben pero hoy le pertenece a los pibes de la calle, la noche es de las estrellas. Pero hoy le perteneces a los focos de, ya, el arte de los que saben. Pero hoy le pertenece a los pibes, ya, yeah. ya. Yeah. Me acerco para reunificar y mis melancolías en cosas que pueda explicar, ya, yeah. extrañando pero sin ya. Un compañero para reír y fumar Otro día de sol, una noche más Otra oportunidad de vivir, morir y amar Un trago más para tirar, un poco más pero vení mejor, vamos al agua a nadar Una lista para hacer, pero que va primero Si la vida no me alcanza para aprender lo que quiero Pero entiendo mis procesos y no me desespero Sé cómo funciona mi psiquis y lo que requiero Y afila el sable, no ves mi semblante, respiro Pureza, elocuencias elegante Comprendido, nada, si no soy redundante Solo soy uno más, compartiendo delante De gente brillante, de gente gigante Gente que ama la noche y su Y Yo solo quiero ser un principiante Ser parte del club de los que tienen todo por delante dejar de meditar entre fogatas locas Y de hablarme con los vicios de experiencia barroca De tener que acordarme de